¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de esto que es su podcast favorito Nada es original, que está creciendo como la espuma Estos últimos capítulos nos han hecho que eh, eh, mucha más gente nos escuche, eso está maravilloso Y, y pues nada, aquí estamos para contarles, eh, ya saben siempre, sobre algún tema relacionado con el cine experimental Y sus derivas, como decía nuestro antiguo... antiguo presentación Y pues bueno, me acompaña mi queridísimo amigo eh, Antonio Bunt desde el Monterrey canadiense. ¿Qué onda, maestro bund ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Pues contento de estar de nuevo en una emisión más de nada, es original. Y pues, eh, pues bien, bien. ¿Bien? ¿Así? Bien. Bueno, sí. Anda, con que, este con que es elocuente para platicar, eso es, eso es, eso es todo. Sí, sí es, ha, ha sido un día particularmente, particularmente nostálgico, no sé por qué. Bueno, el hecho de que haya llovido y esté nublado todo el día, pues, <risa> creo que tiene algo que ver. Ok, acuerdas de tus tardes parisinas pero bueno. <risa> y nada, tenemos una súper invitada eh, que nos olvidó preguntarle en qué parte de la Argentina estaba, pero ahorita nos va a contar todo, todo, absolutamente todo sobre Acordate, dame un beso al despertar. Estefanía Cloti, desde la hermana República de la Argentina. ¿Cómo estás Estefanía? Nos da mucho gusto tenerte por acá. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Siempre es un placer que existan estos lugares para poder hablar de los trabajos de uno. Y estoy en Rosario, que es la tercera ciudad más grande de Argentina Ah, mira, de Rosario también es nuestro amigo Gustavo Galupo Igual ahí lo has oído hablar de, de él, el maestro Gustavo Galupo, Galupo Le mandamos un saludo, es de Rosarino también Y pues qué bueno eh, que eh, nos diste oportunidad de platicar contigo Porque, déjame te cuento, no, no obviamente no, no habíamos tenido la oportunidad de platicar pero tu trabajo eh, estuvo, por supuesto, acordate, dame un beso al despertar, estuvo en la edición pasada de Ultracinema y, este, y fue uno de los, de los cortos más vistos, ¿no? no. Si hubiéramos entregado un premio eh, del público, que obviamente Ultracinema no entrega premios, ya, ya, ya hemos dicho hasta la náusea por qué no entregamos premios, pero si hubiera un premio del público, se lo hubiera ganado tu corto. Estefanía, déjame te cuento. No sé. Ah, <risa> wow, no, no sabía el dato. Bueno, sí, ¡Qué alegría! Sí, sí, <risa> eh, mucha mucha gente lo vio, muchas muchas personas lo vieron y, este, y pues bueno, yo no sé cómo cómo, cómo le fue al maestro Boom, pero sí te ar sí te arranca unas cuantas lágrimas, ¿no? La la técnica, la el modo Yo creo por eso está usted nostálgico más bien, maestro Bond, porque acaba usted de volver a ver el es, es justamente, es justamente una, una cuestión que al rato vamos a comentar. Y la verdad es que es una, una verdadera eh, maravilla, es una obra maestra, tu, tu trabajo no, no es porque estés aquí, en, en, en la cabina de nada es original, pero sí es una, una realización impecable y la verdad es que... Eh, no, nos gustó muchísimo y gracias por, por confiar en nuestro cinema, por mandarlo. Y pues empecemos por ahí, platícanos, tú eres eh, ilustradora, dibujante de, de, de formación y además, bueno, obviamente... Este, cineasta también eh, está relacionada con el pues. pero eh, digamos, ¿de dónde surge la idea? porque son, son imágenes eh, caseras de alguna manera ¿no? Las, las imágenes de las que tú después te reapropias una especie de rotoscopía para, para hacer tu corto ¿de dónde te vino la, la idea de hacerlo así de esta forma? Sí, eh, fue medio caótico <risa> pero bueno primero en realidad fue como un una investigación con la imagen o con esa técnica que yo había visto, que empecé a intervenir los videos que tenía grabados también con el celular de mi familia, y empecé a, a eso, a elegir las tomas que más me gustaban, los que más me gustaban, los imprimí, los intervine y los volví a digitalizar, y ahí eh, tuve mucho material, mucho material de, del que mucho al final no quedó. Eh, pero bueno, eh, fue un poco eso, de empezar a, con Proy de Terror, de hecho las cartas vinieron mucho después porque no sabía cómo acompañar esas imágenes y buscando ahí entre las fotos de la familia justamente para también intervenir, aparecieron estas cartas y... Y bueno, y ahí fue como, listo, me, la, voy a grabar algunas, voy a ver cómo queda, pero fue ahí medio todo, todo improvisación. <ríe> Por supuesto que no, no me quiero hacer la canchera, porque fue un trabajo que, que me llevó tres años, que en, en un momento se acabó como la parte de eso de prueba y error, que, y en, no sé, creo que estuve medio año editando, que, que fue... Porque, claro, no había guión, ni escaleta, ni nada, era todo así muy caótico realmente. Y, y en el montaje, que descubrí que era como la manera de escritura que tenía el, el corto, eh, fue haciéndose un poco, fue, fue, teni, fue teniendo una forma más concreta. Pero no sé muy bien eh, si, cuál fue la idea inicial, creo que, que se construyó en el hacer. No, no tuvo disparador así, en concreto también yo venía haciendo talleres con Gustavo con Gustavo grupo entonces eh, ahí él me ayudó un montón también a, como a, lo veía, me hacía sugerencias fue un intercambio saludable pues mira, qué maravilla, mencionas eh, varios elementos que a nosotros igual, valga la redundancia hemos dicho hasta la náusea que son las partes que nos encanta decir experimentar la libertad creativa que hay, la, la, la serendipia que se da cuando tú te topas con ciertos materiales y eh, pues, cómo se pueden ir construyendo los proyectos en el camino, ¿no? O sea, tú, tú partes a lo mejor. No es como el cine tradicional que, bueno, tienes una premisa y tienes un guión al cual te tienes que tratar de ceñir por un montón de razones económicas principalmente, pero acá tu eh, proyecto a lo mejor puede tomar un, un, un rumbo di, distinto cuando estás trabajando y te topas algún material que no, no sé, a lo mejor en tu este caso no sé, una carta, ¿no? Que a lo mejor cambia el rumbo radical de la de, de, de la pieza y eso es algo que no nos vamos a cansar de decir de por qué el cine experimental es superior a cualquier otro tipo de cine porque te da esa libertad o sea yo creo que de, de, de, si lo hubieras planteado como una especie de corto de ficción, que hubieras dicho bueno, vamos a hacer esta historia de una familia que se comunica mejor a través de las cartas que verbalmente no sé, a lo mejor en traducir de, de hecho la, la poesía inherente de, de las propias cartas sería muy complejo de traducir a, a un guión de ficción y la, la manera en la que tú combinas las, las, las imágenes intervenidas con, con, insisto, con la poesía, la, la poética de, de las propias cartas eh, a lo mejor no hubiera habido otra, otra forma, otra forma de, de, de llevarlo a cabo. No, no sé cómo, cómo ves tú, Antonio, cómo ves tú, Carlita, que ya andas ya no por acá. Me, me pescaste en un bocado, lo lamento, pero si no, si, no, no, si no, no como. Entonces, eh, sí, ha sido muy caótico. Um, a, mí, a mí me llama la atención cómo, cómo, cómo es que utilizaste, cómo es que descubres o redescubres las cartas, cómo las, ahora que nos mencionas que las cartas vinieron después, cómo es que las integras, porque me parece un testimonio extraordinario y además atípico, no porque bueno... Hablas que eh, estaban en el mismo espacio y a pesar de vivir en la misma casa se escribían cartas y eso me pareció extraordinario, ¿no? Que de pronto también, veo, cuando, cuando vivía en México con mi hijo le mandaba mensajes de WhatsApp, oye, bájale a la tele porque está muy fuerte. <risa> Entonces es como... Y, y luego tú que eres amante del género epistolar, Antonio. Entonces, sí, efectivamente, eso es... Por eso me llamó mucho la atención las cartas. ¿Cómo es que, cómo es que las integras? ¿Cómo es que, que redescubres estas cartas? ¿Cómo se te ocurre integrarlas? Porque creo que es un proceso bien, bien interesante. Mira, las cartas estaban en... guardadas con fotos. Es como parte del archivo de la familia. Estaban todas guardadas en un mismo lugar. entonces. Para mí, digo, bueno, estoy trabajando en material de archivo. Las cartas, evidentemente, son un archivo también por la forma en la que están guardadas. Eh, creo que a partir de eso decidí también involucrarlas. Y, y después, no, no, realmente, no sé cómo... Porque al principio, en un momento, en, un, en uno de los cortes del proyecto, lo que yo hacía, en realidad, era... Eh, describir las cosas que estaban por debajo de la pintura. Como, esta persona es así, pero yo no la estoy mostrando así". Como, tenía eso. Eh, y después dije, bueno, tal vez eh, la descripción de las personas son las cartas que mandaron también. Era como algo medio complejo, pero nada, me gustó y seguí avanzando por ahí. Pero... Pero sí, no, no sé cómo se involucraron realmente. El clic que, que tuve, no, no no logro ahora recordarlo. Pues ya, Pero claro. creo que fue eso, ¿no? Como eh, jugar también con, con todas las posibilidades del archivo. Tanto los escritos, las fotos, los videos... Ya, ya andan por acá Camila y, y Carla, ya la habíamos saludado. No sé si quieren eh, comentar algo, Camila. Hola <risa> Bueno, me gustó porque justamente es eh, esta técnica con la que he estado trabajando este tiempo que es la rotoscopía ¿no? y tal vez eh, lo que más me llamó la atención es cómo esta técnica también posibilita eh, transmitir de una manera más precisa una atmósfera y también eh, los recuerdos me parece, porque hay una partecita donde está una señora en el patio con unas plantas y se ven las plantas grandes, ¿no? Y es como si te envolviera un poco ese jardín en el que está el personaje, ¿no? Y tal vez si nos contaras un poco de cómo ha sido ese proceso más manual. Sí, eh, cuando empecé a investigar en la técnica y en las materialidades lo que me permitía el papel, que también era como jugar con esto del texto, de que eran cartas y manuales. Y, eh, quise llevarlo también, probar de llevarlo a, al límite o a los límites del papel. ¿no? De, esto de poder pegarle cosas, poder romperlo, eh, poder de repente estar todo tapado y jugar con unas pelotitas en la imagen. Eh, la técnica es una técnica que lleva mucho tiempo, que puede ser hasta medio mecánica y agotadora. Pero bueno, también era como mi premisa, cada plano voy a tratar de divertirme, porque eh, sabía que tenía también mucho trabajo por delante. Y, y nada, para que en un momento ya, ya no pude más tampoco. Pero fue esa un poco la idea de, de trabajar siempre con papel fue como una premisa muy eh, una condición que me puse así que nada, fue divertido también como todo el tiempo eh, tratando de pensar cómo podía hacer que un plano sea un poco diferente al otro hola yo soy Carla. Ah, perdón, dale, Carla. No, perdón, no, no, continúa, continúa. No, solo decía que sí se nota también otra sensación de temporalidad con la animación, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Eh... Sí, no, no sé, <ríe> lo de la temporalidad. Yo, yo creo que sí, sí es, eh, digo, igual la animación, la temática, la, lo, lo nostálgico que es, el tono, no sé, pero no, nos decías que son, eh, son oh, imágenes de celular, ¿no? Y yo, yo me las imaginaba como, como filmadas en Super 8, ¿no? O VHS, es una cosa como más anterior. Y, y esto esto es maravilloso, digo, a lo mejor es porque estoy como condicionado. Mi, mi cuestión con los archivos, mi cuestión con, con, con ese tipo de materiales, que es que me imaginaba, me imaginaría yo, ¿no? Ay, bueno, pues tengo estos materiales que son de hace 20 años y bueno, que voy a reutilizar, que las cartas, no sé. Pero pero bueno, es, es, es, está es, es, como que la técnica lo, lo permite, pues de alguna manera, hacer atemporales estos, estos eh, materiales y que cada quien los interprete de... La forma en la que, en la que esté preparada a su mente, no, no sé. Pero eso es, está súper bonito. Sí, eso fue muy azaroso. Soy de, de las que piensan que los proyectos hay que hacerlos con los financiamiento. Y yo tengo una multifunción y el escáner no está en óptimas condiciones. Entonces, lo que pasaba muchas veces era que no. El, el registro estaba fuera de registro, se sesgaba se, se sola la imagen, entonces a veces aparece como el, en ese movimiento medio de super 8 que da la sensación de que es fílmico, y después la impresora tampoco era la impresora y vieron que tiene como limitas. Es como la imagen está sucia, está rota, que, que me parece también que Ayudó a que el trabajo tenga poros eh, que puedan filtrarse ahí otras cosas. Es, es algo que, que el video no tiene el aura, el, aura, el uso de la, del fílmico. Eso hablaba mucho uno de, mis, de mis profesores en la, en la, en la, en la universidad de la maestría. Que el material fílmico tiene esa aura de, de, de gastado porque pasas el proyector por la película, la película por el proyector. Cosa que no tiene el video, pero con estas cuestiones eh, analógicas, por decirlo de alguna manera, tú le sumas esa hora que, que la verdad es que queda, queda queda bien, queda a, a, muy a tono. Carlita, ¿querías, querías comentar? Sí, pero me interrumpiste. Ah. Ya sabes, es como, como es mi programa, pues yo hago lo que quiera, Carlita, ¿no? No es cierto, cuéntame. Hola, pues, eh, hola Estefania. Pues yo lo que, hola. a mí en realidad la, la cuestión técnica no era como la duda, sino esta cuestión de trabajar con tu archivo familiar, por así decirlo, o sea, cosas que pertenecen a tu familia, ideas, estas cosas que te despertaban en ese momento, o sea, bueno, mucha gente trabaja con archivos familiares, ¿no? Pero... O sea, ¿cuál es esta sensación? Es como de algún modo mostrar una parte de ti muy íntima, ¿no? O sea, va, estás haciendo una pieza que al final va a conectar con mucha gente y lo que sea, pero este paso de decidir, ay, pues voy a usar el, el archivo familiar, voy a usar estas cartas que nos escribimos entre nosotras y tal, pues que finalmente hablan de muchas cosas, pues que uno vivió, ¿no? Entonces, eh, como que esa decisión, o sea, ¿cómo la tomas? Pues, o sea, de... Pues sí, de cosas íntimas, y ahora te vamos a trabajar con esto y a mostrarlo de una forma, pues sí, en una pieza, y lo que sea, ¿no? Pero es íntimo, pues al final, ¿no? Sí, a mí de hecho todavía me cuesta bastante distanciarme del trabajo, no, no lo tengo muy claro, de hecho, pues, por eso el, el equipo para mí fue muy importante, eh, trabajar con Kiki Noya que fue una de las chicas que me ayudó a editar un poco esto de las cartas y a seleccionarlas porque eran también una barbaridad de cartas y notas y, y cositos eh, pero bueno, yo entiendo que la recepción del trabajo eh, es siempre como muy tierna y nostálgica pero yo la viví con cierta ambigüedad también, porque a la vez de que es tierno y que hoy a la distancia lo veo como algo hermoso y un gusto divino entre todas, también digo, ¿por qué no nos podíamos decir esta cosa en la cara? Como si estamos un al lado de la otra, qué necesidad de escribirnos. Y eso también creo que me ayudó a, digo, la voz en off también pretende ser muy neutral, como no, no ponerse eh, ni tiernas ni melancólicas, no actuar esas palabras. Eh, pero bueno, sí, fue una decisión fuerte. De hecho, este, en un momento eh, necesité un poco largarlo, porque si no, el, el, la edición podía llegar a... Todavía podría estar editándolo. Pero bueno, sí. Eh, es raro, es raro también. Me da, a veces me da vergüenza, a veces, no sé, timidez, todo. Pero sí sucede, ¿no? Estefanía, digo, no sé, chicos, a, a mí yo les, les cuento, tuve una, una relación con una mujer hace muchos años, en las que me era, me era muy difícil decirle lo que pasaba, los problemas que teníamos en, en, en persona. Entonces yo hacía un poco eso, le mandaba correos electrónicos y ahí, ahí, sí podía, ahí sí podía decirle, mira, me siento así, esto, lo otro, porque enfrente de ella me paralizaba, me, me igual ella tenía esa estrategia para detener cualquier reclamo cualquier este, cosa yo no tenía la capacidad eh, suficientemente para ponerla o sea de frente era, un, era era otra cosa y eso eso pasa no este tipo de eh, situaciones llegan a pasar y, y, y pues hay que hay que resolverlas aunque sea a través de, de otros de otros artilugios no no sé Sí, no sé. Digo, es raro, es raro. que le tenés miedo al conflicto. Sí, seguro. No, no, evidentemente yo ahí sí me la llevé tranquila. Traté de llevármela tranquila, pero bueno... No no, no sé, me, me sentí muy identificado con, con esa parte Justo porque, porque me pasó eso, ¿no? O sea, de, de plano, a veces las palabras fluyen más Tienes más tiempo de pensarlo Tienes más tiempo de, de, de, de, de, de, de relacionar de, de, de barrar los puntos Y al calor de la discusión, al calor de, los, de lo que haya pasado Te, te puedes exaltar y este, o sea, no sé, terminas perdiendo el argumento y de otra manera, lo tienes, tienes más, no sé. O sea, yo sí me sentí muy. Por eso me encantó tu corto. La verdad es que tu, <risa> está muy bonito. No, no, no. Sí. Por, por muchas razones, pero particular, particularmente por esa cuestión de, de saber, pues, que, que había esta, esta corrida de pistolar eh, es, es, es, es raro, pero es muy interesante. No sé, chicos. Eh, nuestro punto usted que yo sé que su tiempo es oro. Usted está ahorita. Eh, estamos quitando horas de sueño eh, a mí me, me pareció bien bien interesante esta, esta estructura que de pronto hay, hay como, como, como que va no porque de pronto hay una cuestión como bueno esto pasaba en la casa y lo empezamos a ver tal vez como una curiosidad y de pronto tenemos frases así, lapidarias, tremendas, ¿no? Este, hay una... Como, como que al, alguien dice, este, este, es mi, este también es mi lugar, yo no pedí, y yo no pedí nacer, y de pronto, así como ¿no? impactante. o Esta también, este... Cuando reconocen, ¿no? Lo, lo, lo, hoy me abrazaron o algo así, ¿no? Y hoy recibí un abrazo. Pues esta de días hay, hay que, hay que no, me, no me quiero ni un poco, ¿no? O sea, esos, esos de pronto como, como sentencias como tan, tan tan fuertes sí dejan al espectador como como, este, como impactado y de pronto hay como este. Pues no, no es que sea, no es que sea una caída, sino que es. Yo siento una estructura como, como más reflexiva y de pronto como que se habla de este equilibrio de estamos creciendo, como que, como que hay, una, una, cierta, hay un cierto, una cierta estructura, ¿cómo, cómo trabajaste con ello? y Nos hablaste un poco que era como, como, como que fue saliendo, pero yo creo que sí hay detrás como esta cuestión inconsciente, ¿cómo fue esta...? Este, esta, esta, ¿cómo, ¿Cómo viste tú esta relectura de, estos, de estas frases tan tan tan fuertes? Sí, eh, a, a todo esto de estas frases fuertes y, y eso me ayudó mucho Kiki Noya, realmente porque eh, yo no sabía hasta dónde contar y qué cosas eran fuertes y qué no y, y, yo seleccionaba, decía esto no, esto no, y ella me decía, sí, esto sí, esto sí, esto sí. Eh, pero bueno, sí, sí, al principio está todo medio ahí embarroso, podríamos decir. Después eh, sabía que la escena del medio iba a ser la del árbol de Navidad, eh, como toda esa pantalla negra, y sabía un poco cómo se tenía con cómo, cómo cartas quería terminar. Y eso lo fui acomodando eh, un poco mientras... Nosotros íbamos creciendo realmente porque cuando empezamos a escribir estas cartas teníamos 8 9 años Y la última es de hace 3 4 Entonces hay como una, una madurez, si se quiere, que eso sí me ayudó también un poco a estructurar la, la peli eh, Pero eh, sí las, las ordené un poco eh, en ese sentido. Y lo de las frases fuertes eh, no, no, no fue mi intención. Para mí, hasta la, la frase más eh, tonta, si se quiere decir, como eh, es muy importante también. Eh, como no, no, no sé qué, no, no pude decirte en la cara, por eso te escribo esta carta, o hace mucho que no te escribo. Para mí todo me resuena como al mismo nivel o, o por lo menos eso traté de hacer pues es, es un poco el, el asunto porque dices tú bueno Antonio habla de un par de frases que a él que a él le llegaron ¿no? y eso es algo de lo que hemos aprendido con, con, con Gustavo desde que el cine, este cine más que experimental es experiencial y un poquito lo que yo decía hace rato ¿no? a mí me llegó por esta cuestión de, de, de las cartas en ¿no? sí, no tanto las frases y supongo que Camila y Carla igual tienen su, su la razón por las cuales es que corto los, los, los la, la, las hizo pensar más allá que es que es otra de las de las cosas que, que tiene que tiene este tipo de cine no no no te quedas sin no, no, no, no palomitas de maíz y ya te las comiste y ya te olvidaste de ellas no este, este tipo de películas siempre te dejan algún algo te remueven desde las entrañas hasta el cerebro entonces es, vives más la experiencia no de verlas y, y eso eso pues siempre es súper super interesante yo pienso que está como súper chido así tener este este registro a través de cartas, ¿no? O sea, como de la historia familiar o de partes de la historia familiar, a veces de las peleas, ¿no? Y ahí estás diciéndole, oye, es que tú me dijiste. Y a veces hasta puede ser hasta la reconciliación y demás, ¿no? Y entonces te acuerdas, ¿no? Digo, yo no tuve esa experiencia más que... Solo una vez escribí una carta a mi mamá eh, y yo era adolescente, bueno, eh, Sí, ¿no? Con todas sus cosas de ¿por qué no me entiendes? y bla bla bla y te pido. Y fue la única vez, o sea, nunca más volví a escribir porque aparte no me contestó. ¡Ah, no! no la peor. No, pues sí, no acá no. era medio exigir la respuesta, como la contestamos, sí eso me faltó pedir la respuesta ¿eh? ¿No? pero bueno al menos había dejado mi punto claro y en efecto porque escribí la carta en ese momento porque sentía que era la única forma que tenía para poder comunicarme con mi mamá que vivíamos en la misma casa nos, nos veíamos todos los días ¿eh? pero había un desencuentro no o sea no había esta fluidez en la relación ¿no? Está, está muy interesante esa parte de las cartas creo que sí definitivamente te te toca porque te toca porque es de historia familiar de cosas cotidianas etcétera no vamos vamos a tener mm. que retomar la idea de nuestro boom de, de, de mandarnos postales al menos ¿no? por cartas no pero postales sí en donde sí, no llega no, no diga nada digamos no, no, todo... no me diga nada. Ya, ya no me llegan ni las deudas que hay que pagar, esas llegan al correo electrónico. Exacto. Ya que, ni eso. Que nos digamos a través de esas postales, esas cartas, todo lo que no nos podemos decir a través del Zoom, ¿no? <risa> eso está. Eso está estaría bueno. Pues tú dices, eh, Estefanía, si te incluimos en nuestra lista de correos. <risa> Ay, por favor. <risa> <risa> no, un poco eh, volviendo a la pregunta de Antonio, creo que. Eh, mi intención no era imponer ninguna frase eh, dolorosa o, o que una pese más que la otra justamente para que eso pudiera estar medio al servicio de quien lo viera no, por eso es como, la voz de no me salió así, no es que tampoco practiqué mucho pero por eso todo está un poco dicho en el mismo tono no sé si, si busco tratar de responderla porque me parece que, que la pregunta está buena, pero realmente no, no, no quise que haya frases más o menos valiosas en, en la peli. Pues bueno, Antonio, la verdad es que. Espérate, ¿por qué esta decisión? O sea, de que no hubiera frases así como de repente más impactantes, o sea, obvio eso se queda ya como, aquí por ejemplo Bond pues ya se proyecta ¿no? y dice, ah no manches, esto me pegó a mí o así, ¿no? Pero, pero, pero tú por qué decidiste eso, o sea, ¿cuál fue? La... Justamente para que pase esto, creo. <risa> no sé, pero sí, yo no, no quiero ser dogmática en decir, ahora va a venir una gran frase y con esto vas a cerrar la peli, o... O oh, eso, sí, como un poco para que despierten cada uno qué cosas repercuten y qué no. No sé, yo tengo como un amor inmenso hacia mi abuela y todas las cosas que ella escribe, aunque sean eh, más vulgares, me, me van a repercutir mucho más a mí. Está bien, ustedes es como que... Eso también, este juego de no saber quién escribe a quién, oh, eso también me, me gustaba. No, sola, no solamente para no exponer a, a mi familia, sino de, como que eran palabras que circulaban en la casa. Porque también las cartas las podía leer cualquiera, más allá de que esté destinada a alguien. Pero son palabras que circulan dentro de un contexto familiar. Bueno, no son tan exclusivas. Eso también como después pensaba, mientras lo hacía, no, pero como la cuestión de lo íntimo, ahí también medio eh, lo íntimo como algo común, de una, una, no sé, ahí medio ha desvirtuado los lo, lo orden identitario de cada integrante. Muy bien, Stephanie, cuéntanos cómo le cómo le ha ido, cómo le ha ido en festivales. Eh... ¿Qué te, te han dicho en otros lados? No, re bien, yo estoy re contenta de que la peli circule La verdad que eh, tengo, soy eh, como muy vaga eh, para hacer la distribución de la película Por eso alguien la hace, porque yo soy feliz cuando la termino Quedan en la computadora y ya estaba como me siento bien Así que, que haya tenido tantas recepciones, festivales y que la gente me escriba diciéndome cosas hermosas, me encanta, estoy muy contenta, Estoy un montón. Pues acá te digo, la, la fue bastante bien recibida por, por la audiencia, al menos se se indican los números. Nada, nada, nada, no es este... Y, y bueno, estamos muy, muy contentos y agradecidos de que nos hayas compartido la peli ¿Andas en, en algún proyecto ahorita? ¿Qué, cuál, qué, ¿Qué viene para ti? Y ahora estoy dando eh, clases, sobre ¿Qué? todo y, y pensando en algunas cosas, pero nada concreto todavía Como me, me meto en estos mundos de hacer, hacer, hacer Y después eh, voy armando Así que no, no puedo decir que en qué, qué cosas ando, ando haciendo cosas, pero no, no sé muy bien qué forma van a tener finalmente que okay, eso es maravilloso, ¿no? sí, sí me permite mucha mucha libertad y, y, y, sí, y, y no estar atrás como estresada con un proyecto como bueno, cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando se me ocurren cosas, las voy haciendo como no, eso, trata de disfrutar Trata de disfrutar pues que maravilla vamos a aprovechar que, que, que tienes que, que estás acá y que tienes esta que has tenido pues esta maravillosa experiencia de, de hacer este trabajo y, y, y digamos pasearlo por, por los festivales y, y aprovechando que también Camila está acá que es una, una cineasta joven boliviana que, que nos acompaña y que anda metida, que se anda metiendo en estos asuntos del de la rotoscopía, ¿qué, ¿qué consejo le daría después para que pues, siga ahí experimentando? Ah, digamos, eh, vamos, ¿Rotoscopía, sí, artesanal? ¿Estás haciendo? <risa> ¡Ay, qué lindo! <risa> no, para mí es, es que siga, sí. Eh, no sé que los consejos son como, no sé, eh, eh, mi experiencia fue un laburón y es... la animación ya es un laburón, no, no, no quiere decir que te eh, no, pero... nada, divertirte tratar de disfrutarlo porque es eso, sobre todo lo bueno que tiene es que ya tenés como una base de movimiento entonces eso es más sencillo porque no tenés que estar pensando en cuántos frames para llegar a esta distancia como que la diversión está ahí en la intervención del material, eh, así que, eh, nada, <ríe> que sea ameno. <ríe> ¿Y le estás sacando fotos o lo estás digitalizando con un escáner? Eh, con escáner, sí, con ah. escáner es más fácil, más tranqui, pero igual, hablando de rotoscopía, me llamaba la atención que decías que habías investigado, ¿es tu primer proyecto con esta técnica? Eh, sí, es mi primer proyecto con esta técnica. Había visto unos cortos, eh, pero ahora no me acuerdo cómo se llaman. Igual hay miles, ¿no? Hay, hay, hay mucho material eh, para ver. Eh, y nada, quise probar, ya que tenía... Está bien, sabía cuáles eran mis condiciones, de que el impresora no andaba bien, de que el escáner no andaba bien, pero eh, decidí hacerlo mal porque aparte me gustaba el resultado de la imagen, en ¿no? sí, media rota. Sí, justo te quería preguntar un poco eso, cómo habías, te habías animado a trabajar ¿no? con la rotoscopía, si había, si había otras posibilidades antes de que comiences y tomes ese rumbo, no sé. Porque me, después, cuando empecé a gestarlo con las cartas, me parecía que, que estaba bueno dejar como un mundo medio de ficción que podía eh, manejarse dentro de eh, esa intervención, como la pintura o el dibujo animado, y una parte de realidad. Como esa ambigüedad me, me gustaba. Eso fue lo que me decidió de lleno a ir por, por, por esa técnica, que parte de la, de la realidad se vea. Como en un momento se, se me ocurrió esto de ir trabajando por capas no Bueno, la capa de la verdad, la capa de la mentira, la capa de la ficción, que son un poco las cartas también. Eh, pero porque es una narrativa de cada uno, se cuenta desde ese lugar. Eh, y, y también el sonido, ¿no? El sonido de la hechura del proceso, está el sonido de la impresora, el sonido de la, de, del escáner, el sonido mismo de, de los videos, el foley, como... Todo eso me empezó a, a resultar muy. Me dio ganas de seguir trabajando, ¿no? Como ir agregando capas de significado. Que, a la tecnic, que la técnica me lo permitía y que después el montaje eh, también. Yo me divertí muchísimo eh, montando la tele. Era un lío, pero fue, fue un proceso. Aprendí un montón creo que nunca había editado tanto tiempo, algo tan largo. Esa es otro, otra cosa de la, que, de la que siempre se nos olvida hablar. No, no hemos hablado mucho del sonido, ¿no? De cómo juega también... En este caso juega un papel importante todo esto que mencionas, los propios sonidos de, la, de las máquinas, todo, el sonido ambiente de los, de los videos, que parecieran aleatorios, pero que, que le suman todo este universo sonoro. Y le dan un plus al, al trabajo, no sé, maestro ¿no? usted que es especialista en, en eso, si lo, si lo percibe así, pero me parece que el, que el asunto sonoro es también riquísimo. Sí, de, hecho, de hecho, me pareció muy interesante el, el trabajo sonoro, porque de pronto, bueno, la narración está, digamos, como en primer plano, los, los, el, las voces de los videos... Están como como la, la fuente original, ¿no? Como un nivel un poco más bajito, porque bueno, obviamente el micrófono está más alejado. Eso me pareció interesante, que tiene como muchas capas de sonido. Y algo que también me, me pareció interesante fue cómo trabajaste con, con, con las plantas, ¿no? Que de hecho están físicamente. Eso también, supongo que lo escaneaste también, ¿verdad? Las, las plantas y lo fuiste animando. ¿Cómo, cómo estuvo? ¿Cómo estuvo esto? Sí, eso estaban pegadas en las hojas y las iba intercalando. Pero sí, eso es así. El, la primera vez que lo agarró el sonidista eh, quiso arreglar todas las eh, todos los audios de las tomas originales, de las tomas de cámara. Eh, dije no, deja así tucio todo ruidoso, que no se entienda prácticamente. Que, que tuve muchas dudas igual dije bueno, pero hay alguien hablando debería entenderse lo que dice como... y, y bueno, que se entienda lo que es, se debe entender, lo que quieran entender lo que no, no. pero bueno, sí fue ahí también eh, una consulta porque claro yo no hice muchos trabajos de este estilo de... Recién estudié cine, estudié animación, como escuelas muy técnicas y muy emparentadas a la industria, que, que las quiero mucho, mis escuelas públicas. Eh, pero bueno, eh, de alguna manera siento que hay cosas que supuestamente no tienen que fallar, como que me cuesta. Entonces ahí empiezo a consultar, che, ¿y esto? como, ¿cuál es el límite? A veces me, me lo pregunto, porque digo, bueno, esto tiene que tener una estructura por lo menos para mí, porque si no es como eh, estar en el abismo total. Y después es divertido estar perdido muchas veces. Es divertido, no, no, no quiero decir todo el tiempo que es divertido, ni que es un juego, ni nada, porque me tomo las cosas con responsabilidad y seriedad, pero... Nada, que no está mal estar en esos espacios, como salir del área de confort eh, y, y, y que resultan después en, en estos trabajos, que yo me siento como más cómoda Los trabajos que hacía en la escuela, como ya ni los muestro, pues, me dan vergüenza pues yo, yo, yo al principio traté como de ver, porque es que están hablando, de, de qué están hablando, pero bien pronto te das cuenta que es, no, es, no es relevante, o sea, no es relevante porque lo, lo relevante está sucediendo en otra área de, de, de, de trabajo, ¿no? Y, y, y esos murmullos también juegan, o sea, no, no, visto que no, siempre entiendes todo lo que la gente te, te tiene que decir, ¿no? Es como este, parte de la, de la vida, que a veces hay esos malentendidos justo porque no entiendes, porque no quieres entender, porque no quieres, no sé no sé, a mí me parece que, que así está así está súper bien ¿no? para mí le dije al cabo, yo no sé, pero bueno pues qué, qué maravilla Estefanía, agradecemos muchísimo que te hayas dado eh, chance de platicar con nosotros, nosotros muy felices de haber compartido su este trabajo. Eh, eh, pues bueno, tenemos una costumbre que es cerrar el, esta, la, la, cada, cada capítulo del podcast con un pensamiento positivo, con un pensamiento de, de, pues que nos, algún agradecimiento, lo que sea que nos salga de nuestro, de nuestro pecho, pero siempre pensando en, en, en, en positivo. Y pues vamos a empezar por. Mis colegas, eh, que, eh, que por milagrosa situación, hace muchos capítulos que no estábamos los cuatro juntos, y ahora ya finalmente se, se, se alinearon los astros. Y, y bueno, desde Montreal hasta La Paz, pasando por Danarbarte y Tepuzlán, pues se, se alinearon, y aquí andamos todos. A ver, Maestro Boom, arranchase de, de su cosecha. Pues he, he, he visto particularmente el día de hoy que grabamos este, este capítulo, he visto particularmente varias publicaciones que dicen que ya fue mucho lunes. Y sí, la verdad, no sé por qué se me ha hecho eterno este día. Y, y, y, luego, y luego veo tu trabajo extraordinario. Y luego, bueno, está Camila aquí que también ha hecho trabajos bien, bien, bien interesantes. Yo digo, ¿Y ¿qué voy a hacer con...? Frente a tanta maravilla, mejor ya me retiro. Con el poco este, talento que tengo. Este, entonces, yo, yo la verdad, me, me parece que es un trabajo impresionante de... Y además que yo trabajo, o trabajaba, quién sabe, este, con, con un archivo, archivo familiar. Eh, me parece un acercamiento súper interesante de cómo... cómo no creo que manipular sea la palabra. ¿Cómo, cómo abordar, más bien? ¿Cómo abordar el, el archivo familiar? Y, y me pareció bien interesante lo que dijiste de mantener como este cierto anonimato o, o esta protección a, a los. A, a la familia, me, me recuerda mucho eh, técnicamente me recuerda mucho a esta película de las cartas a Vincent o cartas este, sí creo, cartas a Van Gogh que, me, que es un trabajo impresionante también y ya bueno, ahora que nos platicas tres años de trabajo y se me, me parece extraordinario, y una gran dedicación entonces ya próximamente voy a aparecer lo bueno es que ahora nada más es el podcast solo es audio, pero próximamente me voy a poner una bolsa de papel eh, en, en la cabeza como, como este, para no, para no, por, por la pura vergüenza de ver un trabajo tan, tan Tan, tan intenso, tan tan tan tan bonito y tan, tan, tan bien dedicado, entonces pues muchas gracias. No, no no puedes ponerte bolsas en la cabeza, ahorita que estoy impulsando tu carrera de tiktokero, estamos haciendo una serie de, de, de, de videos cortos sí, pero, para pero, pero promover A lo para lo mejor mover tu taller. Esas, en una de esas puedo salir con la bolsa en la cabeza, porque la bolsa es este, rectangular, entonces... Puede ser una Yo buena. vi unas reels en Instagram, está muy bien. ¿Te digo? Y, sí. an, an, an este, <ríe> y ahorita me sale con que se quiere tapar la cara. Sí, no, maestro, Dios, señor, Dios, Dios. Dele la vuelta a eso yo, yo dije lo de poco talento Porque yo igual, por eso yo no hago cine experimental Yo más bien organizo el festival Porque si, me, si te topas con trabajos Como los de Estefanía, los de Camila Incluso Carla, que también ya nos mandó Su cortito para el homenaje a Meca Nos mandó dos además, Carla ah, vale, Exacto yo, yo mejor me hago un lado y sigo organizando Mi, mi festival y, y, y listo pero no, maestro, no te pongas una bolsa, te, estamos, eh, te queremos aventar de tiktokero experimental, que le hagas la competencia a, no sé, al, al, al influencer que ustedes me digan. Pero bueno, muy bien, Antonio, muchas gracias por, por ser parte de, de este. Y no, no te me no achicopales. <risa> ¡Camila! Bueno, que para mí ha quedado bastante como en evidencia al ver el corto esta potencia que tiene la animación de explorar a través de la materia ciertos recuerdos, la memoria, espacios, ¿no? Porque a veces cuando solamente es una filmación, no sé, como que no sientes esas plantas. De verdad, a mí me ha impactado en mucho esa escena de las plantas porque era como estar ahí, ¿no? Entonces, y como un lugar especial también, ¿no? Entonces eso, que... Hay esa potencia en la animación que me gusta bastante. Sí. Ahora ¿no? yo... Mucha, <risa> mucha mucha vida, ¿no? Transmiten transmiten ciertas escenas. No sé. Carlita. Es que se me hace bien, muy interesante cómo... cómo en, este, en esta pequeña... entrevista y demás, eh, cada quien, o sea, se muestra esta onda de la polisemia, ¿no? O sea, como cada quien se fija en algo en específico. Para alguien es así, no, es que para mí esto fue así, guau, wow, ¿no? y para la otra persona seguramente fue así bonito, pero no, a mí esto me gustó más, ¿no? O me llevó más, etcétera, ¿no? Cada quien tiene sus, sus propias realidades y en las cuales de algún modo se vierte o se proyecta a través de, del trabajo que alguien realiza, ¿no? Y lo que yo quería decir era que justo para mí las piezas que tienen un, un contenido muy íntimo, muy cotidiano, o sea, no, no en esta onda del clásico, como en la foto, ¿no? Que todo si, siempre se habla de lo cotidiano. Y es que lo cotidiano, ver lo cotidiano, lo cotidiano es invisible. Pues sí, porque lo ves todo el tiempo y de repente ya no lo ves, ¿no? Pero, pero no como en esta, digamos, en esta... Como hacerlo a fuerza, ¿no? Ah, voy a presentar lo cotidiano. Ah, no, no, sino que lo tomas y dices, voy a hacer algo que es así, es así, bla, bla, bla, y me gusta, me siento bien haciendo esto, etcétera. Y creo que estas, este tipo de piezas siempre, cuando tienen eh, una carga de autenticidad, ¿no? No de pretensión, de, ah, oh, sí, es que esta pieza va a romper todos los esquemas, etcétera, ¿no? Ya sea por lo técnico, ya sea por la narrativa, lo que sea sino que hay una parte de la persona, o sea, la persona dice, pues esto es lo que quiero presentar y ya, o sea, como, y como decías, ¿no? Bueno, por, por ti igual decías, pues igual se quedaba enlatado y tú ya estabas muy feliz porque finalmente ya se había terminado el trabajo y ya, para ti ya estaba terminado, ¿no? Eh, entonces, como que este tipo de trabajo siempre van a conectar eh, con las personas, ¿por qué? Porque tienen esta carga, ¿no? De, de autenticidad que en algún punto uno conecta, ¿no? o sea, yo antes decía que eh, justo con una pieza que yo tenía, decía, no, pues es que esto va a encontrar a fuerza un, un receptor en cualquiera, porque todos vamos al baño, por ejemplo, ¿no? y entonces de algún modo te va a interesar, porque es parte de ti, de tu cotidiano, etcétera, ¿no? Y ve cómo, cómo durante la entrevista hablamos de las cartas, primero hablamos de tus cartas y de tu proceso y de repente ya salimos contando, no, pues es que yo, así, ¿no? O sea, estas cosas, lo que me gusta mucho es eso, ¿no? Que te conectan, quieras o no, ¿no? O sea, es una cuestión orgánica porque la pieza es orgánica y... Y pues eso se me hace muy chido, ¿no? Porque en todos los medios, sea el cine experimental o el cine experimental, van a existi existir este tipo de trabajos muy auténticos que conectan a la primera, ¿no? Y los otros que, pues, igual pueden estar padres, bien hechos, lo que sea, y pues se queda en eso, ¿no? Ah, está bien hecho. Ah, sí, sonó muy padre. Ah, tal, pero, pero no me dijo nada al final, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces creo que, bueno, en realidad creo que lo que estoy haciendo es dándole un este cumplido a tu trabajo. Ah. Sí, pero por eso, por lo que te digo, ¿no? O sea, me parece que es... O sea, además de que sí lograste la estética que querías, tal vez de una forma accidentada, porque eso también es parte de la vida, o sea, prácticamente es un trabajo que habla del proceso de la vida en sí mismo, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy chido y pues muchas gracias por compartirlo y pues ojalá mucha gente tenga chance, de, ma, mucha más gente tenga chance de verlo. Ay, muchas gracias por las palabras de todos y de todas. Y volviendo un poco a lo que dice Camila, lo que me parece que permite la animación también es que, que en esa distancia que impone, porque sabes que las cosas que están ahí no son reales, por lo menos, permite al mismo tiempo como que la gente se identifique mucho más rápido, porque esa persona no tiene cara, le puedes poner la cara un poco que vos quieras. Eh, eso me, me pareció hermoso, de la coscopía también, y, y de la animación en general. Como que es medio engañoso un, un documental animado, ¿no? O sea, entra ahí una, una cosa medio en conflicto. Eh, pero bueno, me parece que ahí está... Hay una posibilidad de... de, de eh, esto de que se abran otras sensaciones, también. esto de estar envuelta en las hojas, pero en... porque hay, ¿sabes? hay muchas capas, creo que eso también era es, es importante, y era importante que no sea ilustrativo sobre todo. Pero bueno, estoy muy contenta con la entrevista, así que muchísimas gracias por invitarme, fueron muy amorosos, yo tenía miedo de una hora porque me parece que no tengo tantas cosas para decir, pero, pero la pasé muy bien. Pues gracias, gracias Estefanía, de, de nueva cuenta, la verdad es que, eh, nos, nos, como ya bien viste, nos, nos ha gustado muchísimo tu trabajo, nos, fue un honor para nosotros pasarlo en, en nuestra cinema, y pues bueno, esperemos que en el futuro igual cualquier trabajo que tengas consideres eh, mandarlo, ya sea, ya sea tú o a través de Bárbara, de, de Film Festival. Y qué bueno que elegiste, sí. ahorita eh, eh, me está olvidando, me quería decir desde hace rato, gracias por este por por sacudirte todas esas telarañas de tu cabeza y, y decir Decidir que el cine, que, que, que al menos en esta pieza, era era una manera más experimental, ¿no? Como decías, tenías todas estas dudas, de, de, porque en la escuela de cine te, te dicen, no, es que el, la película tiene que tener estas características, y el sonido tiene que tener estas, y así, pues no... Qué bueno que te, te, te quitaste esas barreras Y ganaste esta pieza maravillosa Que se llama Acordate, dame un beso al despertar Al despertar Y pues nada, agradecerte de nuevo que hayas estado acá Gracias Maestro Boom, gracias Camila Gracias Carlita Antes de despedirnos quiero recordarles que está abierta La convocatoria para la edición Número 12 de Ultracinema que haremos eh, en octubre como esperemos ya sea costumbre y pues igual que estén pendientes de eh, el montonal de eh, actividades que tenemos eh, planeadas para este año empezando con el taller del nuestro boom cine vertical que sigue abierta la, eh, la, las inscripciones se va a empezar el 8 de mayo así que todavía tienen bastante tiempo para inscribirse eh, tendremos el encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano. Nuestros homenajes. Tanto al 9.5, al formato 9.5 que fue el año pasado. Pero estamos aquí cocinando desde, desde acá, desde nuestras trincheras. Nuestra propio, nuestro propio homenaje. El maestro Bruno está también cocinando un homenaje al 16 milímetros que este año cumple 100 años. Entonces, bueno, es como buen cineasta analógico de la vieja guardia, todavía tiene su cámara bole, la engrasa y la, la, la desarma y la engrasa todas las mañanas este, entonces bueno, estamos preparando el homenaje al 16 milímetros la eh, tertulia eh, negativo, que así no sé por qué le pusimos así, pero bueno, es un encuentro de eh, festivales, proyectos y muestras de cine experimental latinoamericano que sucederá también este año entonces bueno, un montón de cosas, la verdad es que se me olvidan, se me escapan ahorita. Las, habrá Ultracinema en Monterrey, en Tijuana y par, como, como paradas de la gira ultra cinema En fin, estén pendientes. Vamos a, a por favor, den el like, vean todos los cortos, los reels del nuestro punto Estamos impulsando su carrera de TikTok, pero queremos tener un influencer que sea cineasta experimental por favor hay muchas cosas horrendas ahí sucediendo en el tiktok en los shorts de youtube por eso queremos contribuir con nuestro granito de arena con cosas lindas y nada nos escuchamos nos, eh, no nos vemos porque esto es grabado pero nos escuchamos en el siguiente capítulo de nada es original compartanlo suscríbase al canal de youtube Ayúdenos a monetizarlo porque, pues sí, para poder invitar a Camila y a Estefanía alguna vez a México. Nos... pues ya, ya, chao, ya hablamos mucho. Adiós. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes.